Ante la construcción de nuevas casetas dentro del mercado municipal de esta ciudad que busca reorganizar a los mercaderes, estos critican la construcción alegando no es apropiada. Para, para meter el caballo, los caballos que tienen allá en la cabeza de risa, para meterlo para acá. Esa rama se cae arriba y mata a todo lo que están abajo. Esa rama se da el memí, se lo paga el mírame. Eso no sabe. O sea, con ligera llovina que cae, que esa cosa no se va a filtrar y eso se va a podrir como quieran, que tenga lo que tenga arriba. ¿Dónde le cabe? ¿En qué sentido? ¿Dónde podía ser una inversión? De hecho, Quizá inventaron dos o tres mil pesos en eso y hace una valazón de 150 mil pesos. La cosa es, que es así. Recordamos que las iniciativas de reorganización del importante punto de venta ha traído consigo varios enfrentamientos. Giovanni Cordero, NTN.